De hecho, se lo voy a recomendar a todos los que me pregunten, que antes que hacerlo en cualquier empresa pública tipo universidad, que lo hagan aquí. Merece mucho la pena. Sí, me parece muy recomendable. Eh, creo que si eh, tienes claro que quieres hacer un máster en sistemas de gestión, no eres, sin duda, la mejor opción. Yo le recomiendo este máster a, a toda la persona que desee hacerlo, sobre todo por las ventajas que, que dan. Eh, el personal desde... el desde los profesores a los compañeros, eh, están todos muy implicados en, en, en, en la formación y sobre todo aporta no solo valor profesional sino también valor personal. Es decir, eh, los profesionales saben de lo que están hablando, hablan con conocimiento de causa, entonces el hecho de que te transmiten eh, una, una visión acerca de las organizaciones muchísimo mayor que puedes encontrar en otro tipo de, de máster o en otro tipo de lugares. Sí, de hecho se lo he recomendado a dos compañeros de, de, de la carrera y bueno, ya a ver, yo creo que, creo que lo quieren hacer, así que ya, ya empezarán a, a llamar y, y a buscar información. Vamos, que sí, que he salido muy contenta y yo se lo recomendaría totalmente.